Hola amigos from well somewhere on a hill along the cobblestone streets of Cusco Peru. I've been learning Spanish for roughly two weeks and I've been surprised by how well I've been able to get around and how much I've been able to understand just from learning for two weeks. So I need some stuff tonight. Tomorrow my buddy Max and I are going to Machu Picchu and I want to get a hat and maybe some other stuff. And then we're gonna to go to dinner. So We're on the streets here. There's some people selling stuff. I'm gonna see how I can bargain. Let's go. Hola, señorita. Ah, uh, está buenas noches. Está vendiendo sí. sombrero? Sí, no sombrero. No tiene sombrero. Alpaca, amigo, suéter. Ah, solo mira. este, ¿no? Suéter, amigo, mira. Suéter, ¿no? Sí, bonito, mira. Ah, pero necesito. Um, sombrero, sombrero no. poncho. Sí, no Tiene tengo, poncho? No, amigo. ¿No? <ríe> sí, no, Este sí. es cuántos soles? Este es 40 soles. 40 sí, soles. Señor. Es vale. muy caliente, ¿no? Sí, muy caliente. Muy cálido. 10 dólares me puede pagar en un dólar. Sí. Cómprame, amigo, por favor. No venga ah, Quiero pensar. Un momento. Quiero yeah. pensar. Yeah. <ríe> Porque yeah. Eh, quiero comprar un sombrero, pero este también es muy muy bonito. Sí, es muy bueno y caliente, amigo. Sí, muy sí. bueno. Para el frío, amigo, para el día. Sí, para el frío, ¿no? Sí. Uh, sí. Este es... Um, Alpaca. Sí, pero... Um, uh, significa que, pues, tú, tú hago... O sí, yo no hago? trabajo, yo. Ah. Yo, yo trabajo. Um, ¿Necesita cuántos uh, horas para este? Esto para yo este. lo tejo en cuatro horas. Cuatro horas? Sí, wow, cuatro so horas. fast. Wow, very sí, fast. porque se teje máquina manual a telar. Ah. No es fábrica. No es no, fábrica. No, este no. es con, con manos? No manos, sino que es como telar. Telar. Ajá, ah. sí. Esto mira, es todo, no es fábrica. No es fábrica? No, es Ajá, no, con máquina. eso este es natural. Pero este no es suficiente grande, ¿no? Sí, es <laughs> suficiente grande, sí. Es suficiente es grande? Sí, amigo. Wow. Sí, es is it grande. ¿Es suficiente para mí, guys? Sí, amigo, es grande. Ah, ¿tiene color ot este otra? Color? Este color. color? Sí. Y bueno. Ah, este es oh, también bastante nice Este es bastante nice que, que, uh, tiene otras cosas. A oh, este muy bueno, ¿no? Este también, uh, sí, bonito. Tiene uh, alpaca, ¿no? Sí, este, alpaca, llama o alpaca. Es alpaca. Es alpaca. Sí. Wow, this one's so nice. It has este a pattern of the Wow. Alpaca. Como como mi peso. <risa> <Tu risa> como <pelo>. mi <risa> pelo. Sí, pelo, okay, sí. Okay. <risa> sí. Oh, este es muy bonito, ¿no? Tengo también blanco. Blanco, pero blanco sí, eh, voy también, a hacer uh, sucio. Uh, <risa> <laughs> sí, I'll make it so dirty, I always ¿verdad? drop stuff when I'm eating. This red one. Yes, this one is good. How much does this $40. soles. Yes, my friend. Wow. Can you give me a discount? Yes. How much does $35. $35? Yes, $35. $30 is good. Can I try a little bit? Yes, I can try puede llevar para mí un poco. Ya. Yeah. Wow, she's gonna hold it, thanks. Gracias para filmar. Ya, yeah, amigo. ¿Cómo se llama? Justina. Justina. Sí. ¿Cómo se llama? Justina. Justina. Ah, Justina. A ah, Justina. Ah, Justina. Ah, Justina. Sí. Ah, mucho gusto. ¿Usted, amigo, cómo te llamas? Chris. Chris. Chris. Chris. Chris. Sí. Oh, amigo Chris. Ah, este es muy bonito. Sí, muy bonito. Wow. I love the color on this. Sí amigo, este color es muy muy bonito. ¿no? Sí muy bonito. Estoy guapo. Oh perfecto guapo. guapo. Okay. Pero tiene más grande un poco. No está bien o esto amigo esto más grande este. Este más grande no, uh -huh. pero no es rojo. Uh -huh. este no este, este este a... es rojo Este azul marino. Azul marino sí. No, es pero este... no tiene rojo más grande. ¿no? Rojo no tengo más grande amigo uh -huh. así. Y okay. otras colores otros colores. Let's see what other goodies does she have. Wow, she has so many colors. Este, este, este también bueno. Es marrón. Ah, marrón. Wow, it has a hat. A ah, este no tiene marrón, ¿no? <laughs> Voy a hacer sucio este. No. no. problema. <laughs> no problema. Después sucio. Sí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Champú. Uh, <laughs> Champú. <laughs> ah, para señoritas. Sí. Pero soy el señor. Ah, <laughs> tiene como este pero para el señor? No, no, no, esto. Esto, no? Sí, esto, ah. sí. Ah, esto te va bien porque esto. se va a ceder más grande. Si ah, hace, ok, so it'll, it'll big, get bigger when I wash es it. Está bonito, amigo. Ok, sí, 30 soles, no? Ya, amigo. <laughs> bueno. <laughs> Ahora es mi turno. Arte, after, no? after her. After okay, you. after her. <laughs> let's do this one first. I need to finish one deal before I do the next one. Where are you from? I'm from America, wow, United saying, States. Is your first time in Peru? Yeah, first time in Peru. Welcome to Cusco, Thank you, thank you so much. I've been learning Spanish for two weeks. Wow. So yeah, trying, trying to learn. All right, let's break out, break out my, uh, break out my. What do you call it? My trust fund. Bueno, 30 soles, no. No problema para usted. Solo solo quiero Crash. ver que uh, puedo dar uh, puedo tomar descanso o no. Sí, muchos, solo puedo gracias. ver. Gracias. Gracias. Amigo, gracias. Y cómo se llama? Justina. Justina. Mucho sí. gusto. Usted Chris. Chris. Sí. No, Chris. <laughs> Thank you so much. Gracias. gracias. Welcome to my office. Well, to your office. <laughs> wow. Well, let's see. It's free to look. Free to look. I don't know if I will buy because no. I have to travel much, but no. I would love to my see name, your painting. Wow. We roll it up inside. Oh, you roll it up inside, huh? Yes. Yeah? worry. How much is it? Uh, I have a different price actually, but just let me tell you something. Yeah, yeah, yeah. Some of these paintings are my work and some ones from my class. Gracias. And, uh, some of these paintings are my work and some ones from my classmate, Okay. Uh, I, I tell you which is mine and which is from my classmate, the, yeah. the prices are the same. The same. Because huh? we help each other. Yeah, I would love to. Okay, that. this is my classmate painter. This is a uh, the llama, the sexy llama. llama. Yeah? You see? That's the. Hammingbird. Look, oh, is... Look at this. This is the rainbow <laughs> wow, mountain. Yes. Yeah, it's very beautiful. Yeah, you want Spanish or Spanish? Both uh, okay. okay. Yeah, you can both okay. Your English is great. Thank you. Gracias. I think better than my Spanish. No. Más <laughs> mejor que mi español, español. ¿no? No. <laughs> <laughs> bueno, esta es una calle del Cusco. Sí. Su nombre es San Blas. Esta calle, ¿no? No. esta San Blas. Tras San Blas, sí. cerca de Mercado sí. San Blas. Sí. Uh, we need to get a hat to go grande, with our... Grande. Grande. grande. Ah, para grande. gringo loco, no? gringo loco. Suficiente de grande para gringo loco. Sí, casito. Sentarnos? Sí, sentamos. Wow, let's sit down and let's uh -huh. uh, bargain. Usted habla quechua, no? Quechua. Aliancho. Aliancho. No me mandan caiki. Solo... Solo conozco... Oh. Esta pola, palabra, aliancho, sure. sí, showing off my Quechua language. Uh -huh. my sí, ¿Puede? ¿Es a colores costar o naturales? Naturales. Naturales uh -huh. es de, de cosas natural, ¿no? Ajá. Uh -huh. Es esa natural. natural. ¿no? Está también colores originales también está, con llamas. Pero es un poco de duro, ¿no? Un poco duro, pero sí. es igual está. Mira. Bonito. Bonito. <laughs> Como como pájara, como pájara, I'm like a like a like a, like a macaw, <laughs> como pájara, <laughs> um, pero muy bonito, muy bonito, ¿no? Tiene um, sombreros simple, ah, yo yo <laughs> yo ya tengo este, sí, en mi casa, sí. ¿Qué tipo quieres? No sé, necesito ver oh, un poco. Esto, esto Esa, está bueno. 10 soles. 10 soles, ¿no? 10 mm -hmm. soles. soles. Pero suficiente es? grande para gringo loco. Sí. Esta, <laughs> Is it big enough for my head? Oh, nice. Oh, thank. Gracias. Wow. Nice. <laughs> nice color. Wow. Muy, muy cálido, ¿no? Mm -hmm. muy caliente. Caliente. Caliente. Ah. Pero color es blanco. Voy a hacer sucio. Oh, otro color ahí también. Mira, color oscuro. Mm -hmm. Oscuro, ¿no? Mm -hmm. Dark color. I'm, I'm such a. Whenever I go places, I always drop stuff and get it so dirty. I need. I've decided I always need dark stuff. Like, they cannot go with light stuff. Mi color es. es. Oh, this one's. Uh -huh. have a nice color. Gray. Sí, bueno. Pero tiene como este sombrero, pero... Otro plomo. Uh, o, sí, otro color. Sí. A ver. Ah, como este. Ah, este es... Esta, esta cunchalina, cunchalina, ah. Más grande. Este es... Uh, wow. Este es solón. Ajá. Como pelo de mujer. Esta no. ¿no? <laughs> no. Este es así, o sea, amigo. Mira. Sí. Te va a usar esto. Ah, en cultura de Quechua. Tiene cultural, tres, ¿no? Ah, para Mira, tres. Tres. Ah. Hay tres, tres mundos, como trilogía. Sí. Ajá. Así con chalina, Ah, así, Wow, it's like a two-in-one. Kill two birds with one stone. Eh, grande. Grande, pero un poco más grande para mí, porque um, este a veces... Quiere, ¿Esta más grande quieres? No, no, no, no, no. más, más grande. No, no puedo tomar otro... Ot um, Significa otro, otro lugar. poncho we, we have a whole, a whole party over here. guantes? Está de We have a whole, whole party. Ahora es fiesta de comprar sombrero. otro color Otro color. ¿Qué otro color tienes? Hmm, I don't really super like the colors, but oh, this one's kind of nice. Blanco es rosado, es azul. Sometimes, I like this dark color. And actually, a lot of these I think you can flip them inside out. It's a double. Look at this. Wow. Double. I think I'm going to go with this one. Excuse ah, me, No, thank you, sir. No, thank you. No, no, no, thank you. No, thank you. Okay. This is 10 soles, no? Yes. Let's see. How does it look? Este es dirección, ¿verdad? ¿Está? Sí, dirección. Esto de la atrás no? está la costura atrás. Ah, esto, sí, esto. sí. Esto. Bueno. Hmm. It's quite warm. Let's see if she'll, she'll give us a little bit of a discount. ¿Puede darme un poco de descanto? ¿Un poco? Un poco. ¿Cuántos soles? Precio cómodo está 10 soles, amigo. Es, no he dicho es, 15 soles, 90 soles, nada. Ajá. No, no, 8 soles. No, no 8 soles. No, 9 soles. Bueno. Bueno, 10 soles para usted. Gracias. Bueno, ¿Cómo se llama? María. ¿De qué país, amigo? Sí, soy de los Estados Unidos. ¿Sí? Oh, muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Cómo, cómo sí, se dice? Gracias en idioma de Quechua. Uh -huh. Quechua. Sí. ¿Cómo se dice gracias? Uh, Orpilay. Orpilay. Sí. Orpilay. Orpilay. Orpilay. Muchas gracias. Ya, gracias. Thank you. Ya, gracias. All right. Now we are. I think we are ready to take on the world. Max, I got almost a matching hat as you. Wait, do I have the gray side out? I do have. I have the dark. Let's switch the dark gray side out. Can you? Can you hold this for me? Switch that. Am I filming? <laughs> yes. <laughs> scared me. Is this? I think this is the right direction. Now we're matching. The rest did you get it for? Ten sols. I was like, I said, I was like, can I get a little discount? She's like, no, it's not. Like, yeah. and I said eight. I said nine. Uh no, no. <laughs> <Yep>. <laughs> ya tengo. <laughs> tengo. <laughs> no, no, no. <laughs> ya tengo en oh, en otros a nuestros casa. Uno más. Uno más. <laughs> uno más es un poco de más. Es muy bueno. Solo 40 pero un, soles. un poco oh, okay. más. Sí, pero ya tengo. Ya tengo, presente, señor. Ya tengo, señor. Pero gracias, gracias. I don't know about you guys, <laughs> but I'm getting hungry. <laughs> <I tengo>. Max. <laughs> no, señor. No, señor. Gracias. It's hard, you can't escape the people. They do have some really cool stuff here, though, I have to admit. Es muy bueno. Sí, muy bueno, pero ya tengo, señor. Ya tengo, señor. Uh, muchas gracias. Ya, ya, ya tenemos. Max, I think, want to go for dinner? I'm okay. hungry. Ya tenemos, señor. Pero muchas gracias. Buena suerte. All right. So, are you a good bargainer or no? I'm a terrible bargain I think I'm Peru's worst bargainer. I know. You, Maybe for that's a the hat. Title. you end up with a sweater and a hat. I know. <laughs> <laughs> and I wasn't even looking for this type of sweater. I was like, I was like, the I don't like these type of sweaters because I don't have a zip. <laughs> I don't like the sweater. I'll take it. I'll take it but it's all it's all for you guys need to make a video how this is already this is only going to be like a 12 minute video what are you looking for What? Right, just play Lose your hat? oh you're just playing with this all right cool here's a little eh, 10 soles 40 soles 50 soles we spent like what? 12 12 12.50 roughly now onward to the dinner where we will spend probably double that